Ahmed Ali, o Mohamed no, Ali, nacido Cassius Marcellus Clay Jr. y conocido al principio de su carrera como Cassius Clay, el 17 de enero de 1942, Escota del Arizona, 3 de junio de 2016, fue un boxeador estadounidense considerado el mejor de los tiempos. En su etapa amateur logró la medalla de oro en los Juegos olímpicos de roma 1960 y como profesional ganó el título de campeón discutido de la categoría de los pesos pesados en 1964 a la edad de 22 años el cual decoraría 10 años después en 1978 consiguió otro centro de campeón lo que le convirtió en el primer poseador en ostentar en tres ocasiones un título mundial en dicha categoría se caracterizó por su estilo de voceo alejado de la técnica tradicional, aunque era un conocedor del deporte y de sus contrincantes. Fuera del cuadrilátero, Mohamed Ali se erigió como una figura con influencia social desde los años 1960, cuando se puso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país durante la guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia, pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense. Formó parte de la organización religiosa de la nación del Ilán y aunque se ganó detractores por su conducta independiente de los estereotipos sobre los afroamericanos. Entre numerosos reconocimientos recibió la medalla presidencial de la libertad, el ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, el título de Rey del Boxeo por parte del Consejo Mundial de Boxeo y el deportista del siglo XX por Sport Illustrated la BBC, entre otros. El primer acercamiento de Cassius Marcel Clay Jr. con el boceo se debió a un hecho circunstancial. Tenía 12 años de edad cuando un ladrón le arrebató su bicicleta, por lo que corrió a anunciar la fechoría al policía Joan Martin, quien se encontraba en el gimnasio Columbia de la ciudad de Louisville, del cual estaba a su cargo. Con lágrimas en los ojos del jovencito amenazaba con golpear al culpable, pero Martín le recomendó aprender a gocear antes de enfrascarse en cualquier pelea. No pasó mucho tiempo antes de que Cassius quedara encantado del gimnasio y tras su primer combate en el que terminó vapuleado, empezó a entrenar con más ahínco bajo la instrucción del mismo Martín. El adolescente acumuló títulos en poco tiempo. En 1956, con 14 años, ganó su primer título de importancia, el Golden Globes Championship para novatos del estado de Kentucky en el peso semipesado, el cual ganaría otras cinco veces más. Su primera aparición en un periódico ocurrió el 27 de octubre de 1957 tras derrotar por técnico a Donnie Hill. En 1959 se adjudicó el Campeonato Intercidades de Chicago y Nueva York ante Tony Madigan en el peso semipesado. Y para el mes de abril se consagró como Campeón Nacional de la Unión Atlética Mateo, por su sigla en inglés, en la misma categoría. Tan temprano éxito de se debía, según Joey Martin, a que el joven boxeador tenía una inusual velocidad que anticipaba los movimientos de su rival. Pero lo más relevante era el empeño que ponía en casa jornada de entrenamiento. Durante los años 1960 y 1970, Mohamed Ali gozaba de una gran popularidad mundial, especialmente en aquellos países que tenían población donde predominaba el Islam y en general en el llamado Tercer Mundo. Esto se debía a que la demostración de su orgullo por ser afroamericano y la extraordinaria fe en sí mismo encontraba eco en los que creían discriminados sea por el color de su piel o su lugar de origen. era hijo primogénico de Cassius Marcellus Clay, padre, 1912-1990, y Odessa Grey, 1917-1994. Su hermano, Rudolf, Valentino Key era dos años menor. A su padre, pintor de letreros, mujeriego y figura popular en la comunidad, le gustaba bailar, actuar y cantar, mientras que su madre, a quien guardaba mucho respeto y cariño, era una mujer afable que se dedicaba al servicio doméstico. En la familia no eran raros episodios de violencia doméstica, debido a principalmente a la afición de su padre por el alcohol. Creció bajo la instrucción religiosa de la iglesia bautista. Christine Martin, esposa de Joel Martin, recuerda como un jovencito muy cordial que prefería leer la Biblia o vagabondear como lo hacían los otros muchachos cuando andaban todos de viaje para participar en eventos deportivos. De hecho se dice que era más bien tímido. En septiembre de 1984, Mohamed Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. El 3 de junio de 2016 falleció por choque céntrico, provocada por causas naturales no especificadas a la edad de 74 años en un hospital de Puenis. De ella se ingresaba por problemas respiratorios el día anterior. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.